para contratar cuaderno de campo pinche en el botón contratar accederá al registro en el cual aparecen nombre, apellidos el email con el que accederá a nuestra plataforma una contraseña que como mínimo tiene que ser cinco caracteres su DNI dirección y teléfono recuerde que debe de aceptar las condiciones de licencia y pinchar en el botón registrar nuevo productor una vez que le aparezca el mensaje de que su registro se ha realizado correctamente pinche en comprar ahora se le abrirá la ventana de pago de paypal en la ventana de pago de paypal puede realizar el pago directamente con su cuenta de paypal o bien con su tarjeta de crédito colocando los datos de número de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento, el código que aparece por detrás de la tarjeta y sus datos personales. Una vez que le dé a continuar, si todo se ha realizado correctamente, aparecerá el mensaje de pago realizado correctamente y usted accederá inmediatamente a todas las funciones de cuaderno de campo. Recuerde que si tiene cualquier problema, Puede localizarnos en soporte arroba mi Muchas gracias.